En Plaza San Pedro nos hacemos personajes no solo de un país diferente, sino de otro mundo. Pequeños y descubriendo todo, como E.T., como un extraterrestre. Todo lo que era habitual, lo que alcanzamos normalmente con la vista, cambia. ¡Qué sorpresa ver mucho más de lo que estábamos acostumbrados a ver! En Roma, en esta plaza, me veo a la intemperie, sin un techo mío, sin puertas que me aseguren, pero con mucha luz. Luz que entra y sale, jugando entre estas 284 columnas. Nadie desea perder, tampoco yo, pero Roma nos hace ver lo que hay tras cada pérdida. Contemplar la cúpula de Miguel Ángel nos ofrece un telescopio, una ayuda para nuestros ojos, para acortar las distancias con lo que está mucho más lejos de cualquier imaginación. Lo que distinguimos desde el suelo, en realidad, es muy poco de todo lo que existe allá arriba. Y saberlo cura la vista, la hace humilde y también necesitada. En la plaza, las estatuas de San Pedro y San Pablo ante la entrada de la basílica, como vigías y protectores me hacen ver las de Castor y Pollux en la entrada del Campidolio. Aquí aprendo que vemos más cuando comparamos, cuando nuestra experiencia es más rica, tras rebotar sobre superficies y volúmenes como un maravilloso sonar. Aquí la luz rebota con una fuerza inusual, cargada como en un caótico flipper. Y suena, resuena al volea